Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. Muchas gracias amigos y amigas. ¿Qué tal? Buenas noches a quienes recientemente se integran ya a la señal de la voz del sur en su espacio escenario. Una noche más para poder compartir con cada uno de ustedes, amigos y amigas. Ya como siempre, nuestro compañero Ramiro Narváez también está listo para presentarles el invitado para esta noche de jueves. Así que, mi estimado Ramiro, y también le damos la bienvenida de antemano ya a nuestro invitado, mi estimado Ramiro. Saludos, Leonardo. Gracias a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de este subcanal en el programa escenario Rostros que Dejan Rastros. Hoy contamos con eh, nuestro invitado especial, un... Eh, Amigo nuestro, un profesional, la carta cabal de Catamayo, el ingeniero Luis Darío Riofrío Salinas. Le damos la más cordial bienvenida. Conoceremos parte de su trabajo, de, su, de sus proyectos, de todo el servicio que él viene desarrollando a raíz de su carrera. Así que, ingeniero Darío, bienvenido. Buenas noches, Ramiro. Buenas noches, Leonardo. Muchas gracias, muy agradecido por esta invitación y pues quiero saludar a toda la gente que se ha dado cita esta noche, esta tarde noche a este programa, saludarlos, saludar al pueblo de Catamayo, a todas las personas que nos están escuchando desde donde se encuentren porque estos medios de comunicación obviamente llegan a todo el mundo y quererles mandar un saludo grande, un abrazo y agradecerles a ustedes para, por haberme invitado, por estar esta noche aquí, estoy muy feliz y pues dispuesto para conversar con ustedes. Así es, ingeniero, con todo gusto. Aquí estamos viendo precisamente un rostro muy joven, muy joven que sin embargo ha dado ya muchísimo por el desarrollo sobre todo de Catamayo. Pero quisiéramos, antes de que nos cuente del trabajo en sí, de las experiencias como profesional, que brevemente nos, nos cuente eh, parte de su infancia quizás, su adolescencia, dónde fueron sus primeros pasos que dio, algo de su familia, ingeniero. Claro, sí, Este, bueno, yo... Eh, nací el, el 26 de junio del 86, nací en Catamayo, Soy, este, mis padres son la, la licenciada Piedad Salinas y mi papá Luis Río Frío, son de aquí de Catamayo y pues mi infancia porque mi mamá era licenciada, licenciada de, le tocó ir a, a hacer este, a servir, su, a dar sus servicios profesionales en el, en el barrio Chihuango de la parroquia Huayquichoma, entonces... Yo todos mis primeros años, hasta los 10 años, toda la escuelita, eh, yo crecí allá en, un, en, un, en ese barrio del cual yo aprecio muchísimo porque ahí crecí, ahí di mis mm. primeros pasos y me formé en mi escuelita, en la escuela mm. Fulton, que hasta el día de hoy se encuentra ya trabajando, en una escuela rural. Yeah. Y pues allá fueron, hasta los 10 años estuve estudiando ya, en mm. mi escuelita de Chihuahua. Mm. Esa fue realmente mi infancia porque después de eso... A mi mamá le dieron el pase para acá, para, para Catamayo y ella fue licenciada acá en la, en la Escuela Ovidio de Crowley. Y, no, y podemos ya, a, los, a, ver, a, la, a raíz de los 10 años en adelante, poder estar juntos porque mi papá, mi papá vivía acá con mi hermana, mi hermana mayor, Juliana. Entonces, nos, en esa edad ya vine para acá y mi mamá, justamente porque yo estaba estudiando allá en, en una escuela rural, decidió que pensó, dijo, no, pues tal vez allá estamos un, un poco más deficiente en la educación. Me hizo repetir el año acá en Catamayo. Por si acaso. Por si acaso, me hizo repetir sexto grado y entré en la escuela Ovidio de Crowley, que es donde me gradué por segunda vez, se podría decir, de la escuela. Y terminé mi escuela de, de la primaria. Sí. Darío, en ese entonces usted ya tenía como que ese llamadito a inclinarse por esto de la ingeniería civil. Escuchaba hablar sobre estos temas, vio a alguien, alguna referencia... ¿O en qué se enfocaba en esos tiempos de, de escualita todavía y ya luego el colegio? Eh, ¿Qué se iba metiendo en su corazón, en su mente quizá para ser como profesional a futuro? Yo recuerdo, yo me, yo recuerdo claramente en mis años, eh, cuando era muy pequeño, yo veía los, los, los tractores, las, las máquinas, y pensaba que el que manejaba el tractor era un ingeniero civil. Entonces yo decía, yo quiero ser un ingeniero civil a raíz de ver un tractor. Uh -huh. Entonces siempre estaba esa idea, siempre, pero una idea obviamente un poco confusa, pero yo tenía esa idea de ser ingeniero porque asumía que que manejaba un tractor era un ingeniero civil. Obviamente también en mi niñez a mí me encantaba todo, desde que tengo, creo que uso de razón, mi papá es amante del fútbol y, y mi papá me, me ponía el balón por todos lado entonces a mí me encantaba el fútbol. Yo cuando, venía de, de, cuando vine a Catamayo en ese tiempo que era niño, yo lo único que quería es jugar fútbol y, yeah. y, y, y a eso viene yo venía a la escuelita, jugar fútbol, entrenábamos con mis amigos de la infancia en el estadio, aquí del Porvenir, el Centenario, ahí íbamos uh -huh. y cuando vine acá todas las tardes a entrenar en el estadio, que me, era porque me encantaba jugar fútbol. Uh -huh. Y luego vino ya el colegio y ahí cómo fue el comportamiento, también las ideas. El colegio, el colegio yo estudié los primeros tres años en el Colegio de San Juan Bautista, en ese tiempo el San Juan Bautista era acá donde es la extensión universitaria éramos eh, recuerdo que éramos muchos estudiantes y no entrábamos allá acá en el colegio porque el colegio San Juan Bautista estaba creándose recientemente posteriormente nos pasaron ya donde es el colegio el colegio actual del San Juan Bautista yo estuve hasta, hasta décimo ciclo llevé una una creo que una época muy bonita eh, con, con grandes amigos que hice ahí y con la galeada que teníamos del del San Juan Bautista cogimos, como nosotros queríamos seguir físico-matemático para, para seguir una carrera técnica, eh, no había en el, en el San Juan Bautista, nos tocó irnos al 8 de diciembre, entonces cogimos y nos cambiamos en cuarto curso, an, antes era cuarto curso, ahora ya es primero de, de bachillerato, antes éramos el cuarto curso, cogimos con toda la gallera y nos fuimos al, a San Pedro de la Bendita el 8 de diciembre. Y allá, este yo creo que viví una de, de las etapas más más maravillosas que, que he tenido yo, que recuerdo con mucho cariño, que es eh, la época del colegio, que fueron unos años maravillosos, donde conocí uh -huh. a mis amigos que hasta el día de hoy tenemos nuestra gallada y nos llevamos. Eh, se aumentó la gallada que fuimos del 8 y nos hicimos una gallada allá de, de amigos. Y creo que ha sido uno de los mejores años. Es el año, cuando comentan del, del tiempo de colegio, que es una época que que se recuerda siempre, y yo tengo que decir, sí, es una época maravillosa, hermosísima. ¿Por qué? Porque conocí a grandes amigos, a mis grandes amigos que algunos me han escuchando y, y les mando un saludo, son mis amigos de toda la vida, los que mm. yo quiero, aprecio, y estamos siempre en las buenas y en las malas. Entiendo de que usted siempre tuvo facilidad, no tuvo problemas con el tema de la matemática, de, de esta parte de la numerología, porque es básico, ¿no? Para luego seguir, pues, una ingeniería, ¿no? Sí, es el tema de la matemática, siempre me encantó a mí. El tema que se me complicaba en el tiempo de colegio era por el hecho que yo practicaba el deporte. O sea, yo tenía que, yo cogía y me iba a las seis y media a San Pedro de la Bendita a, al colegio, bajaba a la una y cuarto y de ahí pasaba directamente a Loja, porque tenía todas las tardes que ir a entrenar en Loja. Entonces, yo pasaba en el mismo bus a Loja ya. Desde de Loja venía a 7, 8 de la noche entrenando y ese rato hacer deberes. Complicado era más por ese tema de que no teníamos tiempo y, y todo, todos los fines de semana viajes, todos los fines de semana viajes a las provincias, a jugar. Eh, a veces yo recuerdo un, algunos campeonatos que nos tocó ir a jugar y que veníamos 15 días a jugar por allá y regresábamos más que nada, se nos complicaba por ese tema de ahí. Posterior, la matemática era algo que siempre uh -huh. nos gustaba y sigue gustando. Uh -huh. Quizás si no hubiera estudiado la carrera de ingeniería civil, ¿habría optado por el fútbol, quizás? Yo creo que era el sueño que todo niño tiene. Yo, mi, mi papá me enseñó que tenía que tener dos sueños en la vida, decía, porque si uno no te sale, está el otro ahí. Uh -huh. Y tienes que a los dos ponerles la misma pasión y el amor que, yeah. que debes ponerle. Entonces yo... Decía, si no soy ingeniero civil, tenía que ser futbolista, y si no soy futbolista, tendría que haber sido ingeniero civil. Bueno, y, y dio ese paso, ¿no?, por la ingeniería civil. Fue a la universidad, empezó ya prácticamente esta, su carrera, ya con toda la seriedad. Quizá no fue tan fácil al inicio. ¿Cómo fue esta experiencia? Claro, creo que como toda carrera, es, es este, tiene su complejidad. La, la ingeniería civil también ¿No? es una... Es una carrera muy difícil, obviamente, porque, porque exige bastante al estudiante. Y, y a nosotros también, que obviamente somos de provincia, que, que nos toca viajar todos los días, que en medio de la carrera teníamos que, que hacer, obviamente, otras actividades más, de, de trabajo. Siempre se nos, se nos complicaba un poquito más, se nos complicaba un poquito más. Pero creo que, que todo lo que cuesta un poco, uno, uno después se siente más satisfecho, más feliz. Uh -huh. La, la carrera fueron cinco años de mucho sacrificio ¿qué? y de, uh -huh. de sufrimiento, y dice porque dicen en la universidad, a veces dicen vas a disfrutar, pero de mi parte no no no fue así, porque fueron años de responsabilidad, Por supuesto. que se sufrió bastante, creo que como es normal que se debe sufrir, porque hay cosas que los, los profesores este, que teníamos en la universidad nos exigían mucho. Uh -huh. eh, a lo cual también me siento agradecido porque si no hubiera habido esa exigencia no tendríamos, tal vez un, es el conocimiento que, que, nos, que nos pudieron brindar los profesores uh -huh. pero eso es parte creo que también de la universidad del aprendizaje, del sufrir y del valorar la vida Así es, eh, Darío Bueno, ya luego ya como un profesional eh, estas alturas ¿Qué usted nos puede decir respecto a la importancia que genera esta carrera quizá la sociedad? ¿Cuál es el impacto, la importancia que la ingeniería civil tiene para una, una nación, en este caso nuestro país? A ver, la ingeniería civil, uno cuando ya está en la, en la universidad se da cuenta porque primeramente pensábamos que la ingeniería civil era solo ir y tal vez construir una casa o algo así. Uh -huh. Pero cuando ya uno está en la carrera se ve el sinnúmero de, de oportunidades que puede tener. Y no solo cuando hablo de oportunidades es eh, en qué puede uno trabajar, ¿cierto?, sino que en qué puede uno también servir, porque la carrera es muy amplia, muy grande, existen muchas, muchos caminos que puede tomar uno en nuestra carrera, que si nos ponemos a, a decir que queremos aprender toda la carrera es imposible, podemos especializarnos en todo, es muy, muy difícil, pero sí tratar de abarcar los conocimientos que más se pueda, yo, hay gente que... Siempre me preguntan la gente, los chicos del colegio, amigos que quieren seguir ingeniería civil, yo siempre los, los incentivo porque es una es una carrera que aparte de, de uno poder obviamente trabajar y, y poder tener alguna, alguna, mejorar económicamente, que es lo que todo el mundo de alguna manera lo, lo busca pero también nos permite ayudar a personas, nos permite poder sí. sentir esa, esa, esa tranquilidad y esa calma y esa alegría de poder servir a los demás. Porque Así es, ingeniero. Porque cualquier trabajo que nosotros podemos hacer, podemos crear. Nosotros podemos crear muchas cosas, podemos dar una mano, podemos este, siempre servir y podemos también en nuestro ámbito de trabajo crear fuentes de trabajo para las personas. Con todo gusto, continuamos entonces en este diálogo junto a Luis Darío riofrío Salinas, Ingeniero civil y por supuesto un hombre emprendedor desde su misma infancia, desde su misma familia, siempre ha sido el reflejo, no ha llevado ese reflejo de sus padres del emprendimiento. Hoy contándonos de su, de su trabajo, de sus estudios más bien y ahora ya como profesional, eh, seguramente es muy diferente lo que uno vive en las aulas con lo que uno ya palpa en el terreno, en la calle la obra. Así que, ¿cómo fue esa experiencia, esa primera experiencia laboral, ingeniero? Claro, lo, lo que usted dice, Ramiro, tiene toda la razón. Es algo muy distinto lo que son las aulas a lo que es el, el campo laboral, son cosas muy distintas. Realmente, uno cuando está en la universidad mm. siente que, que, que, se, que ya lo ha pasado todo, porque tiene momentos de mucha incertidumbre. Pero cuando llega en el campo laboral, que obviamente que es lo que nos apasiona, nos apasiona día a día levantarnos y ir a nuestro trabajo, pero fue, fue de hecho de llevarnos con muchas sorpresas, sorpresas bonitas, porque en el día a día se va aprendiendo, se va conociendo cosas nuevas. No existe un día este, en el trabajo donde no se aprenda algo nuevo. Entonces, fueron, es, es un día a día de ir aprendiendo, de ir conociendo, de ir conociendo a las personas, a, nuestras, a los trabajadores, a nuestros trabajadores, que cada persona le va enseñando algo. Igual en las situaciones en los trabajos que se van presentando, que nos toca día a día ir aprendiendo y nos toca irnos preparando día a día, porque son, estas carreras este, no, no se puede nadie quedar estancados, sino que día a día uno tiene que irse preparando, conociendo más, este, según las, la, la, la meta que le pongan, nosotros tenemos metas diarias, hoy día nuestra meta va a ser hacer esto y nuestra meta tiene que ser prepararnos para hacer eso. Y, y estar listos para entregarle un buen producto a las personas que están confiando en nosotros. Uh -huh. ¿Y cuál fue la primera obra quizá que le encomendaron, que pusieron en su responsabilidad? Fue pues, en el 2012, yo fui residente de un proyecto en Loja, un edificio de los seis pisos, donde nos pusieron una parte de la ingeniería, ese residente de obras, es el que está encargado. De manejar, de manejar a los trabajadores, de distribuir los trabajos, de comprar el material, verificar que todas las cosas que se están haciendo este, se, hagan, se hagan correctamente según lo que son los estudios y los planes de diseño. Entonces, eso fue en el, para el 2012, fue pues, cuando yo salí de la universidad, este, me pusieron, fue la primera responsabilidad que tuve este, en, en mi campo laboral. ¿Y todo resultó bien? ¿Alguna situación que inesperada de pronto? Siempre, cuando uno es, cuando está comenzando, obviamente creo que el temor más de uno le hace a veces cometer pequeños errores que, que, que se le pasan por alto, obviamente, que a veces no puede ser un registro, una, un material, pero es el nerviosismo más que nada de, lo, de uno llegar al primer día, uh, es como cuando lo pongan, que me pongan en un escenario a mí, el nervio hace que uno no pueda ni conversar, es decir, obviamente eso es más que nada. Entonces, yo a veces después me acuerdo, digo, chuta, sí, si eso, lo, lo que tenía que escribirlo acá lo escribí allá, lo que tenía que llamarlo no lo llamé, lo que tenía que decirle acá le dije, le dije al otro, entonces eran cosas chiquitas. Que, que fue en la primera semana que pasaban cositas así. Pero siempre es, lo bueno es que, y yo creo agradecer a Dios porque siempre he tenido gente que me ha acompañado muy buena. En ese tiempo estaba el ingeniero Diómez Solano, que, que era una persona, un ingeniero calta cabal. Muy correcto y muy buena gente, muy ser humano, entonces, que siempre nos podía conducir, a pesar de, de, la, de nuestra inexperiencia que teníamos en ese momento, uh -huh. este, nos podía conducir de manera correcta, respetuosa y yo no tiene que ser agradecido con eso. Por supuesto, de acuerdo con ustedes, ingenieros la gratitud siempre debe estar de, en primera mano. Todas estas situaciones, todos estos momentos sin duda son parte de la experiencia que uno va acumulando como profesional y llega un momento en que uno de pronto ya quiere emprender desde su propia visión, en, quizá con sus propios recursos, en muchos de los casos quizá endeudándose, pero uno da ese paso y usted lo hizo con DRS Constructora y Consultora. ¿Cómo fue esta, esta situación? ¿Cómo se ido dando este, este sueño? ¿Y con quién empezó? Sí, este... Todo el mundo tenemos creo que un sueño. Eh, eh, un, una idea que la, que la tenemos en nuestra cabeza y que le queremos dar forma. Obviamente yo siempre tenía mi idea era de tener una, una compañía, una, una empresa que sea mía y que pueda seguir una, una, una directriz en base a mi pensamiento. Uh -huh. Mi pensamiento siempre ha sido... Ser una persona responsable y poder ayudar a los demás, poder ayudar este, en el trabajo. Mis trabajadores trato siempre de ser una persona respetuosa, eh, de, de, de valorar lo que hacen las personas. Y obviamente sin alejarse de, de, de, de, de esa parte estricta de que tenemos que hacer las cosas correctas. Entonces, para el 2000 13, finales de 2013, yo ya tomé la decisión, ya venía pensándolo, dije, voy a, voy a elaborar, este, voy a comenzar a dar los primeros pagos con mi empresa. Y usted, Ramiro, tiene toda la razón, porque uno, uno en ese inicio tiene muchas ideas, pero las ideas se, se, se tienen que ir de la mano con la parte económica, y uno, este, para bien o para mal, no ha tenido esa bondad de, de tener muchos recursos, uno viene de una familia humilde, pobre, pero, pero se comienza, obviamente, como usted lo dijo, endeudándose, poniendo, sacando un préstamo para poder comprar un escritorio, para comprarse, poner una computadora, una impresora, porque esos, esos eran este, equipos necesarios en la oficina. Yo alquilé una oficina, me acuerdo que era de, de 4x3, donde me acompañó un gran amigo, lo puse que me acompañe para que me, me ayude en la oficina. De, en algunos trabajos como, comencé haciendo topografía. O sea, yo, yo compré mi escritorio, un escritorio para él. Llevé mi computadora que, que tenía en la casa de, de pantalla de, esas, de televisor grande. El escritorio la llevé a la oficina, la puse ahí. Y yo tenía y yo compré una, una portátil. Este, y teníamos dos escritorios y, y esa fue nuestra... Y la impresora para, para por si acaso tener para cualquier este, cosa a imprimir. Esa, así iniciamos en el 2000 eh, eh, 13, no está, lo que fue la, la, la, la compañía, la DRS, Constructor y Consultor. Bueno, y es que cuando uno se quiere avanzar, pues, eh, busca las formas, encuentra las formas y no hay nada que lo detenga. Y sobre todo cuando se tiene esa visión, ese objetivo claro hacia dónde uno va. Y esta fue también una gran oportunidad de Darío para otras personas, otros colegas suyos. Eh, ahora nos estaba contando que la, la empresa ha ido creciendo, ha tenido mucho éxito y ha necesitado eh, mayores eh, mayor número de personas. Eh, ¿Con qué personal está contando ahora la empresa? Sí, tenemos este realmente las oficinas este, y, y por el tiempo que estamos viviendo, no podemos estar muy, obviamente, por, por esto del distanciamiento, ¿no? pero tenemos un equipo, la empresa ha crecido, tenemos un equipo ya más grande, recuerdo cuando comenzamos dos personas en, en la oficina trabajando, ahora tenemos este, cerca, laborando cerca de de 50 personas, de, de obreros y de técnicos, este, más o menos están trabajando un grupo de unas nueve personas que son técnicos este, profesionales que trabajan acompañándome en lo que es proyectos, que es proyectos. Eh, y ahí ha crecido. O sea, vemos, en, en, yo a veces me siento muy, muy feliz, me siento muy contento porque en estos siete años, este, seis, siete años, se ha podido este, cristalizar de alguna manera. Obviamente, mis objetivos están mucho más allá, muy lejos, tengo que decirlo que mis objetivos están, ir, ir bien lejos y llevar el nombre de Catamayo a otros lugares este, en alto. Porque no, yo no no no puedo centrarme, no puedo poner en mi cabeza de que nosotros como Catamayo, como pueblo rojano, como profesionales, este, no podemos hacer las cosas que los demás hacen. Para mí todos somos capaces y nosotros tenemos las mismas capacidades y a veces tenemos más ganas y más voluntad de hacerlas. Entonces, yo creo que nuestro bueno mi meta, mi objetivo siempre es este poder llevar el nombre de Catamayo muy alto y poder uh -huh. que todo, yo en algún momento digo que en Catamayo no exista, que no exista ni un déficit de, de, de trabajo y de empleo en el pueblo de Catamayo. Por supuesto que sería un, un objetivo, un sueño muy importante de cumplirlo. Y lo bueno también es de que usted es, eh, ha sido muy generoso con la gente de Catamayo esa apertura para la gente, los profesionales nuestros, ¿no? Sí, sí, sí, siempre lo que podemos hacer, le digo, Ramiro, a mí me ha gustado mucho la, la parte, por mi formación, obviamente que me, me han formado mis papás en la parte espiritual, este, yo, yo siempre me ha gustado de he hecho de compartir, de, de, de he crecido siempre en esto de hacer misiones, de... De, de tratar de dar una mano a, a las personas que nos ayudan, necesitan. La empresa tiene un espacio justamente, tiene un espacio para la obra social. Hemos tratado de ayudar a, a muchas personas en lo que es construir literas, baños, ventanas, mm. casas, puertas, techos. Siempre hemos venido desde el 2016 haciéndolo, eh, dejando de alguna manera un un remanente de lo que, de lo que, podemos, este, de en lo que podemos ayudar. No, no somos una, una empresa gigantesca, pero en lo que podemos Bien. ayudar siempre hemos estado trabajando en eso, de, de la gente que tiene bajos recursos, de unirnos a los planes de vivienda, ayudándoles si ya las personas no, no han podido revestir su casa, les revestimos la, la, la casita, les ponemos la ventana, les pintamos, les ponemos el techo. Entonces okay. siempre hemos venido en esa parte. Y, y también obviamente con nuestros trabajadores, tratando de siempre darles una mano. de Yo creo que la persona que va a un lugar a buscar trabajo quiere que lo traten bien para que ellos puedan rendir. Si una persona es tratada de la manera correcta, ellos rinden. Y también, obviamente, que se les, que se les pueda cancelar este, lo que, el trabajo, el punto de su esfuerzo. Entonces, las personas, yo hasta el momento nunca he tenido problemas con las personas que me han ayudado porque mis trabajadores se convierten en amigos, realmente, se convierten en amigos y son... Son ese grupo de trabajo que todos caminamos para adelante. Darío, en lo que tiene que ver con eh, la infraestructura de Catamayo en sí, como cantón, usted también ha hecho su intervención. ¿Qué obras recuerda, o quizá las más importantes, donde ha sido fundamental también su apoyo? Eh, claro, hemos trabajado en algunos proyectos. Los últimos que trabajamos este, fueron en el Parque de la Madre, que tuvimos la oportunidad de trabajar en la, en la alcaldía anterior. Eh, hicimos un trabajo también de rehabilitación de sauna turco en lo que es el, se incrementó lo que es el Guayabal. Trabajamos allá y recientemente en Catamayo construimos la estación de servicios de, del sindicato de choferes que ya está en funcionamiento ahora vía Gonzanamá y ahora nos, eh, nos, nos encontramos construyendo lo que es este, el proyecto de urbanización de, de Mirabal, que es un proyecto... Mm -hmm. Es un macroproyecto, es un proyecto de 740 lotes este, grandes en 39 hectáreas que se convirtió en, en una población, otro trapichillo se podría decir. Mm -hmm. Y estamos trabajando ya en ese proyecto cerca de dos años, que ya estamos ahora en la etapa de asfaltado, culminándolo, para poder entregarlo. Qué importante, ¿no? Todo esto por el bien, el crecimiento de nuestro Cantón Catamayo, y no solo el nuestro, porque usted ya ahora con su empresa propia han eh, salido ya fuera del cantón, a otras eh, provincias inclusive, también a prestar su contingente y es ahí donde también usted se encuentra con gente que reconoce el trabajo de nuestra gente de Catamayo y quizá tiene por ahí alguna experiencia de pronto que quisiera contarnos también ya en la parte final, eh, Darío. Sí, este gracias a Dios, este, la empresa, creo que cuando... Cuando intentamos hacer un trabajo responsable, la gente, la gente confía en uno por el trabajo que hemos hecho, se nos han abierto muchas puertas y eh, ahora hemos, hemos trabajado en algunas provincias, ya hemos trabajado en la provincia de Loro, de Santa Elena, del Guayas, de Zamora, hemos trabajado igual en, nuestro, en los cantones de, de toda la provincia de Loja, hemos podido ir a hacer trabajo donde la gente ha confiado. Y donde ingeniero, hemos sido... Eh, en otras partes, especialmente en la costa, aprecian mucho ¿no? el trabajo del de Lojano. Sí, sí, eso, eso mismo. Yo les, siempre les comento que el, el Lojano en la costa es más reconocido que en el mismo Lojano, porque la persona, usted no va a, a, a la, la costa y en los grandes puestos que existen en las compañías, existen Lojanos. En todo lugar, en todo lugar donde usted pisa, usted va y se encuentra un Lojano. Entonces, eso significa que el, el, el trabajo también de Lojano es reconocido en nuestra carrera tanto en el que yo he podido ver ingeniería civil tanto en la ingeniería civil como este en el derecho abogados hay muchos en otras provincias de acá en otras provincias sobre todo de la costa gente de acá de la provincia de Lojano y pues es este, uno se siente contento también porque porque de alguna manera uno va a otros lugares y lo y que lo llamen para poder hacer trabajo y trabajo en lo que son este, mi especialización en lo que son las, las estaciones de servicio, las gasolineras uh -huh. y en eso obviamente en este último tiempo estoy trabajando en, en bastantes este, afuera de nuestra provincia y siempre es, es grato que, que lo puedan a uno llamar, que le digan me dijeron de usted de una persona de Catamayo que hace esto que, que nos puede ayudar en esto y siempre es grato para uno obviamente recibir estas, estas llamadas qué bien, ingeniero Leonardo, al otro lado, ¿qué, qué, le, ¿qué impresión tiene respecto a toda esta información que nos está contando Darío? Bueno, muchas gracias, eh, Ramiro. Eh, estaba escuchándolo con mucha atención. Bueno, como catamayense he conocido parte del trabajo, he desconocido también otra parte del trabajo que viene realizando el ingeniero Darío. Eh, y por ende lo hemos invitado porque conocemos del profesionalismo que tiene Darío y por ende, pues, Queremos siempre resaltar el, el esfuerzo y el sacrificio de cada una de las personas en la parte profesional, en la parte del emprendimiento y que por ende pues se ha creado ese espacio para poder de una u otra manera también eh, motivar a otras personas que capaz están también eh, con esa mentalidad de poder emprender, de poder estudiar, prepararse, como lo decía Darío, y eso es importante. Ingeniero, eh, habrá muchas personas que querrán escuchar de su palabra, de su voz. ¿Qué podría decirle usted a los jóvenes que están siguiendo esta carrera tan importante y también quienes están por emprender o tienen su emprendimiento? ¿Qué decirles a ellos? Sí, este, a los de esta carrera y los de todas las carreras, este, le voy a decirles que, que en la vida nada es fácil, nada es fácil. Lo que llega fácil se va fácil. Entonces, en la vida uno tiene que tener sueños, metas, y las metas tienen que estar encaminadas a cumplirlas, porque una, una meta... Sin un, sin un plan, sin un cronograma, sin una visión y sin un esfuerzo, no se pueden llegar a, a, hacer, a dar realidad. Entonces yo lo que les puedo es invitar, motivar a todos esos, a los jóvenes, a los chicos que están saliendo ya de su colegio. Tengo algunos amiguitos que, que están saliendo del colegio, que pueden estar escuchando de que, de que nada es fácil, pero que tampoco es imposible, que tenemos que sacrificarnos, que tenemos que dar el todo del todo y que tenemos que aprovechar el tiempo porque... Muchas personas este, a veces dicen, mira, pero mira esa persona, cómo, cómo le va bien, qué, qué, qué hará. ¿Qué, no? el, el fruto de lo que uno es hoy es todo lo que hizo años atrás. El, el fruto de lo que somos hoy es lo que hicimos 10, 15 años atrás, 8 años atrás. No dormir, eh, levantarse pronto. Yo, yo siempre me baso, mi pensamiento es en la disciplina. Una persona que tiene que levantarse pronto, levantarse todos los días, así no lo quiere hacer, a las 5 de la mañana... Tiene que dejar todo listo, tiene que llegar, llegar puntual y tiene que hacer las cosas como tienen que ser así no las queramos hacer. Uno, yo tengo el dicho de que tenemos, hay cosas que tenemos que hacerlas, así no queramos hacerlas. Entonces, eso se llama un poco de disciplina. Disciplina, Eso yo les, claro. eso yo les digo a los, a los chicos de ahora, porque a veces vivimos una vida muy alborotada, una vida de libertinaje, vivimos en el hoy, que, que, que hoy día sí, que hoy día no, no. Entonces también hay momentos para todo, pero el fruto de lo que podamos, vamos a hacer mañana. Las metas que yo tengo, como Darío Río Frío, como empresa, tengo mis metas de aquí a 10 años y esas metas que yo quiero conseguirlas en 10 años, estoy trabajándolas desde hoy y tal vez ya las trabajé desde 10 años atrás. Entonces ese es mi consejo Exacto. a los chicos. Que desde quieren cuando entrar empezó a ver el, el tractorcito el, y cuando... cuando quería empecé a ver el Desde Exacto. ahí ya se estaba formando ya. Exacto, desde ahí ya cuando, cuando nuestros papás nos dicen, a ver... Tienes que llegar a las 8 de la noche a, tu, a la casa y nosotros tendríamos que llegar a las 8 porque nos daban beta realmente a nuestros Así papás es. y no llegábamos a las 9. Entonces, uh -huh. desde esas cosas pequeñas a todos los jóvenes, yo les digo, les puedo dar mi consejo de que, de que vivamos una vida un poco más responsable, un poco más consciente de que a veces la sociedad nos quiere meter muchas ideas en la cabeza, muchas ideas de que tenemos que vivir de una manera, ¿no? Es, uh -huh. Escuchemos a nuestros padres, escuchemos a las personas que ya han caminado, que ya cada quien vemos una persona como ejemplo. Escuchemos a esa persona, porque por algo, algo ya ha pasado, algo ya ha vivido. Escuchemos sobre todo lo por qué le fue mal, para que le vaya bien, a veces tiene que irle algo mal. Por eso Entonces, bien mi dicen, consejo, el que escucha consejo seguro llega a viejo. Ingeniero, ¿cuál sería el, el, la dirección que nos dé para que la gente tenga pendiente la dirección, me refiero, de la constructora, de su empresa, donde está ubicada acá en Catamayo? ¿Algún contacto posiblemente? Sí, sí, sí. La, la empresa se encuentra junto al municipio. El municipio, una casita más arriba, nos encontramos en la calle Primero de Mayo y Don Calderón. Y obviamente ahí está letrada nuestra de nuestra empresa, que es el constructor o consultor. Igual nos pueden Buscar siempre, ahora todo se maneja por las redes sociales, porque son las redes sociales como DS constructora y consultora, y pueden este, buscarnos y ver todo lo que hacemos que se encuentra ahí, están nuestros contactos y siempre estamos a las órdenes para todas las personas que, que les puedan ayudar. Queremos agradecer la presencia de Luis Darío Río Frío Salinas, ingeniero civil y emprendedor, joven emprendedor acá en Catamayo, que nos ha dejado con una... Enseñanza maravillosa y sobre todo con esta lección de, de vida, hay que seguir luchando por nuestros sueños, hay que seguir persistiendo, no quedarse. Nada es fácil, lo dijo. Lo que llega fácil, así se va de fácil. Ingeniero, muchas gracias. Sabemos que también se está preparando para este gran momento, ¿no? De ser papá por está de estreno. Nos estaba comentando, así que pues bueno, queremos felicitarle augurarle muchos éxitos y que venga ¿no? con eh, todos esos brazos abiertos el heredero o la heredera. Y pues eh, éxito ¿no? a su familia, a su joven eh, familia, a sus padres también, que seguramente son el apoyo en todo momento. Muchas gracias, ingeniero. Y quizá un mensaje final y cerramos ya, Leonardo, esto. Sí, yo les agradezco mucho por, por la invitación. Quiero mandar un, un caluroso abrazo a ustedes, a las personas que nos están escuchando. A mi, a, mi esposa, a mi esposa a mis papás que los que los amo mucho a todos mis amigos y al pueblo de Catamayo que tenemos grandes amigos el pueblo de Catamayo es maravilloso y pues decirles que, que sigamos siempre trabajando para un mismo retratando de remar para un mismo lado porque a Catamayo lo sacamos todos adelante aquí se cierra el telón